Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos, buenas noches para todos, son la 1.03 de la mañana, ¿ok? Eh, de acá en Argentina, por lo menos, que es la hora que sale, hace tres minutos que salió esta oferta de el Sponsor Panther, eh, este vehículo de Tier 7, ¿ok? A ver, vamos a analizarlo un poquito aquí, si vale la pena, está en subasta en el mercado negro, bien... A ver, vamos a ver si vale la pena, si no vale la pena, si... ¿Qué es esto? Eh... En principio lo que podemos decir es que tiene un cañón de 75 milímetros, un 7.5, ¿bien? Um... Esto quiere decir que es un cañón bastante, bastante... ¿Cómo podría decirlo para no ser malo? No voy a decir deficiente, pero el tema es que estás complicado en Tier 9 porque tenés 205 de penetración y 157 con munición estándar. Con lo cual significa que cuando veas Tier 9 vas a tener que tirar oro y así tal vez puede que, puede que tal vez algún que otro vehículo no lo penetres. ¿Eso significa que es una mala penetración de los 205? No. La que es la mala penetración, digamos, son los 157. Se queda muy, muy corta para, para ver Tier 9. Pensá que a veces tal vez puede que te llegas a cruzar, no sé, algún defender y le vas a pegar con 157. Es que no le vas a hacer absolutamente nada, ¿bien? Los 205 los podríamos decir que me convence bastante porque, por ejemplo, el, el Panther, eh, lo que sea el Panther este de M10, ¿no? El tier 7, que tiene matchmaking limitado. Eh, cuando ve tier 8 se le complica un poco pero tiene 194 El tema es que este tiene 205 Bien, pero ve tier 9 Y es un gran problemilla No solamente eso, sino que el tema es que la recarga no es de las mejores Bien, 4.99 lo vas a poder llevar a una mejor recarga seguramente Con hermanos de armas, con comida y con todo lo que corresponda Pero eh, tampoco es de las eh, mejores Bien eh, lo que tiene que ver con depresión del cañón, menos 10, está bastante, bastante bien Podríamos decir que es excelente Velocidad de apuntamiento 1.53, muy bueno 0.32 de dispersión, claro que sí, excelente Pero el DPM, fíjate que no es de los mejores del mundo, ni mucho menos 1625, obviamente eso va a poder subir ¿Por qué? Porque le vamos a poner manos de armas, ventilación tal vez Entonces, más comida, va a llegar a unos 1920 de daño promedio por minuto. Puntos de vida: 1050. Tampoco es que destaque por los puntos de vida. Bien, a ver, eh, hay otros vehículos que tienen un poco más, un poquito más. Tampoco es que mucho más, pero tal vez algunos tengan un poquito más. Eh, después tenemos vendaje de chasis: 85. Bueno, básicamente es de papel. El vehículo te entra todo. Es muy similar. Me has acordado bastante, bastante al Panther M10. Uh, de hecho es un Panther también, es, es, es un primo hermano del Panther Potencia específica 22 con 28 Acá ya, ahí surge una gran diferencia Bien, con el Panther que es que el otro vehículo, el Panther medias Tiene otra, otro tipo de potencia Y este tiene más, más potencia, o sea es un vehículo mucho más ágil ¿ok? Fíjense que tiene la torreta del Leopard O sea, es una mezcla bastante, bastante rara este invento <risa> de Wargaming, es una mezcla bastante extraña entre un Panther y un Leopard, no sé bien qué intentaron hacer aquí, a ver lo que dice acá, proyecto de un vehículo de reconocimiento pesado, proyecto no, o sea, no, basado en el tanque Panther, el uso del chasis de ese tanque hubiera facilitado considerablemente la, la producción en serie de los vehículos nuevos, además una torreta más pequeña hubiera disminuido el peso y mejorado la maniobrabilidad del vehículo. El proyecto se descontinuó en la etapa de desarrollo. Y sí, por eso. Esto nunca existió. Esto es un invento de Wargaming. Dijeron, vamos a hacer algo raro, extraño. Eh, es que potencia tiene muy buena potencia. La verdad, que velocidad máxima 55 está bastante, bastante bien. Yo creo que con esto potencia puede llegar a, a coger esa, esa velocidad máxima. A tomar esa velocidad máxima. Eh, posiblemente. El camuflaje es el camuflaje de un vehículo medio. Rango visión 380, se queda tal vez un chiquitín cortito. Me gustaría que sea unos 390 o barra 400. Así tal vez en el equipamiento no tendríamos que ocuparnos de ello. Pero lamentablemente tal vez se quede un chiquitín cortito. Alcance de señal 741, que es el típico de todos los vehículos eh, germanos, germanis o alemanes. Bien. A ver. Como recibí recién un par de mensajes me decían Che, dándosete un videito rápido aunque sea para saber si lo vas a comprar, si vas a ofertar o no ¿Qué vas a hacer? Bueno, yo sí voy a ofertar, obviamente no voy a decir cuánto voy a ofertar Porque ustedes ya los conozco, son bastante trolls Con lo cual van a ofertar un dólar, un crédito, perdón Un crédito más que yo y ya he quedado fuera de la oferta Pero seguramente ofertaré Ven que tengo pocos créditos, pero tendré que vender alguna cosilla por ahí Porque es un vehículo bastante, bastante... Eh, extraño, tengo entendido que este vehículo, dígamelo, los más viejos del WOT. Porque yo la verdad es que no soy un jugador viejo del WOT. Hace casi cuatro años que estoy, pero hay gente que está del 2012, con lo cual es mucho más antigua que yo. Y tenemos 7.50. Eh, o sea, 7, 7 horas 50 minutos para poder ver qué vamos a hacer si lo vamos a comprar. Comprar, o sea, hecho, si vamos a poder eh, subastarlo o no. Eh, yo les digo que yo voy a subastarlo para, para tener en el garaje, no porque lo vaya a jugar, sino porque me parece un tanque interesante. Tengo el Panther M10 um, y este me, por lo menos lo considero que es un poquito mejor que el Panther M10 en características. Ahora, ¿cuál es el gran problema si vos tenés el Panther M10 y sabés de lo que estamos hablando? Es que este vehículo seguramente va a haber dos tiers por encima, con lo cual vas a ver tier 9. Bien, y eso es un gran problema. Porque hoy en día con tu pan 3 medias, si bien tenés 194 con tu munición premium, vas a poder enfrentarte a vehículos de tier 8. Como máximo un Defender, IS3, IS3A, los más duros y vos le vas a poder pegar de atrás en una segunda línea con tu mediano. Ahora, acá te va a aparecer un Face One torreteando, te va a aparecer un T30. Y prácticamente te va a volar de un tiro. ¿Entendés? O sea, si el T30 te pega unos 850, es que te van a quedar 150 de vida, más o menos, con lo cual Estás muy complicado Es un tanque, yo por lo que Así, viéndolo a bote pronto, ¿no? O sea, viéndolo y por mi experiencia Veo que va a ser un tanque Difícil de jugar Muy complicado, en el sentido que vas a tener Que tener mucho cuidado Vas a tener que cuidar mucho esos puntos de vida No regalarte Pero tampoco campear Más de lo que se debe ¿Por qué? Porque si no te vas a ir con un cero todas las partidas, ¿bien? Entonces, tiene que ver un poquito y un poco. O sea, eh, ¿hay que usar una segunda línea? Sí. ¿Hay que campear demasiado al lado de las Artis? No, porque tampoco vas a hacer nada. Y vas a decir, no, este tanque es una porquería. Y en realidad, el tanque no está mal, está bastante relativamente bien, podríamos decirlo. Pero cuando salís con tier 9, tenés que tener mucho, mucho cuidado. Bueno, amigos, los dejo. Gracias por todo. Me voy a realizar la oferta. Eh, lo dejo acá en suspenso. Ustedes pondrán lo que ustedes consideren o correspondan, según su criterio, y yo consideraré lo que piense. Y eh, mira, te tira, igual te tira tipo una especie de oferta competitiva. Una oferta competitiva se calcula de la siguiente manera: se enumera en una secuencia de las 3.000 ofertas que lideran la subasta en orden descendente, es decir, las ofertas que actualmente están ganando. Pero si no hay ninguna oferta, bro, se acaba de empezar hace 20 segundos. Esto significa que por momento la mitad de las 3.000 ofertas que le dieran son más altas que la competitivamente y la mitad de son más bajas. Ok, el indicador, bueno, o sea, básicamente con eh, unos 5 millones más o menos se calcula que tendrías que estar eh, consiguiendo el vehículo, ¿no? ¿Cuántas unidades hay? 3.000... Eh, yo creo que sí, con unos 5 millones podrías tranquilamente estar sacándolo, creo, ¿no? Es una opinión subjetiva, cada uno haga lo que considere. Les mando un beso, muchas gracias por estar Buenas noches para todos que son las eh, Déjenme ver la hora La 1 y 10 de la mañana Así que bueno, nada Aquí tienen su videito correspondiente al mercado negro Y que tengan una hermosa noche De sábado barra domingo, amigos Besitos, cuídense Chau chau